No te puedes imaginar no. la buena disposición, la buena armonía... Que hay en el grupo. Sí, sí, sí. ¿Y qué te está pareciendo a ti la, la experiencia, eh, cuéntame un poquito, eh, estos días que, estés, que estás viviendo? Algo así para que le llegue a la gente y le den más ganas para participar bueno, con nuestros amigos de tu cerco. Bueno, eso es una experiencia única. Cada sí. uno lo vivimos de una manera. Lo que sí te digo es que mmm, yo lo recomiendo para todo el mundo. Sí, sí. Porque, no sé, eh, se siente algo. No te puedo decir qué es, pero es mágico este camino. Buen camino. Buen camino, peregrinos. ¿Qué tal tu experiencia también y cómo lo estás recibiendo? Bueno, bueno es, es una cosa que jamás me hubiera imaginado que me sentiría Bravo, tan peregrino. bien. Hablo desde lo espiritual y desde lo físico, sí. todo un camino que me ha maravillado desde que he empezado.